de tu vida y créemelo, te va a encantar. Okay, tenemos los materiales. Obviamente vamos a necesitar pan de la marca que prefieras, solo que sea blanco. Un poco de leche también va okay. vainilla, miren, cobremos vainilla, no la prueben, el caso, por favor. Mantequilla y para condimentar nuestra mezcla cobremos sal, azúcar y canela. Así que les voy a enseñar los procedimientos. Bueno, guaitos, de materiales vamos a, vamos a dejar el pan por acá porque lo vamos a ocupar. Bueno, de materiales vamos a ocupar el pan, lo vamos a dejar un poco acá y vamos a ocupar un tazón grande donde quepa nuestra mezcla, una cucharita chiquita donde quepa más o menos un octavo, ¿ok? Y una cuchara grande y un platito. Bueno, vamos a empezar con el primer paso, ahorita se los enseño. Bueno, guaitos, esta idea les digo que es muy buena para cuando Quedan las tapas, a mi ahorita me sobraron los panes, ¿no? así que, pero también se puede hacer con las tapas, Y que es delicioso. Vamos a prender el fuego, okay, primero, y ahorita cuando pase esto, se tosten no más poquito. También no pueden dejar reposar toda una noche, pero yo prefiero calentarlas lo más poquito y que se tosten para que les den consistencia, ok. Vamos con el siguiente paso De preferencia, déjalo en fuego medio Ahorita lo voy a dejar en bajo porque no voy a estar acá para cuidarlos Para que nomás se acosten un poquito y se doren Cuando se doren, ahorita les digo cómo tiene que... Bueno, vamos con el siguiente paso Bueno, agüitos, ahorita quedan posadas unas colombinas el canto bellísimo de la mañana Por un pedazo de pan, se están peleando, ¿ok? Vamos a ocupar vamos a que es una, un vaso de leche Y le vamos a vertir leche Ok, obviamente Vamos a echar leche aquí. Ay, no, esperen, se me olvidó algo. Ahorita vengo. Ok, weighted, lo que se me había olvidado decirles es que cogemos no huevos. Así que pondré todos los ingredientes en de la descripción para que no cometan este paso. Así que vamos a picar los huevos. Vamos a. ¡Ay no! ¡Me toca! Les... Y pues ahorita ya se están dorando poquito. Y les... pueden dejarlos así o pueden esperar que se la parte de abajo no se ha dorado bien, así que ya voy a dejarlos por aquí. Ok, vamos a okay, okay. ya se está agarrando ya se está como amarillas que la mezcla por el huevo, le llama de huevo. Ok, se sí, ve muy bien. Y delicioso. Ok. <risa> ok, güitos. Ya nuestros van como pueden ver. Este no se ve más que así que lo vamos a. ¡Para, no,